Un año de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesta a dos jóvenes acusados de participar en un intento de asalto donde resultó herido un fiscal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente envió a la cárcel por un espacio de un año de forma cautelar a los jóvenes Euris Jiménez Pichardo, alias El Chori, y Wilfredi Ureña Calderón, alias El Chino. Esta medida deberá ser cumplida en la cárcel pública Juan Pablo Duarte de esta ciudad hasta que se investigue el hecho. ¿Lo al principio? Sí, soy inocente. ¿O no? No, yo no he disparado. No lo sé decir, porque me, me están involucrando en esto. No, nunca, nunca yo lo había visto en mi vida. De qué? Es de San Martín. ¿Cómo eh, estás Frente a mi casa, sentado ahí. Claro que sí. Primer... Nada, yo no sé de esto. no de esto? No Las autoridades policiales buscan activamente al nombrado Robert Luis para NTN. Su noticiero regional, Giovanni Paulino.